Este Marihuana Now va a ser muy especial, porque os tenemos preparado una sorpresa en forma de regalito. Luego os lo cuento. Primero vamos a hablar de la tercera Bio Menor Cannabis Cup, la Copa Canábica celebrada este fin de semana en la isla de Menorca, un evento muy especial en el que pudimos disfrutar del mar Mediterráneo, del humo resinoso de la marihuana. Este es el resumen de lo mejor. Hola Estela y amigos y amigas de Marihuana TV, como veis hemos venido hasta la maravillosa isla de Menorca para haceros partícipes de otra Bio Menor Cannabis Cup. Vamos a disfrutar. A los hermanos de marihuana TV aquí en la casa y Estalla Bienvenidos a la Copa Hermano a la gran cata popular hoy día aquí en la hermosa isla de Menorca Bueno el, el evento ha resultado muy satisfactorio mejor cada año este año ya parece que tenemos una línea bastante, bastante definida de cómo queremos hacer las cosas. Y bueno, en cuanto a, a la cata, ha estado muy bien. Ha habido un montón de variedades. Eh, de interior ha habido 20, de exterior ha habido 15. Ha habido 8, 8 variedades de hash, 6 variedades de rosin y 4 de BHO. Y, y bueno, la verdad que mucha calidad y resultados bastante ajustados y la gente muy contenta. A las 11 conoceremos bueno, los resultados. A toda la gente que está colaborando aquí, porque esto es duro, pero un poquito poquito trabajo. ¡Sí, Menorca! ¡Empieza la fiesta! muy bien con todas estas paellas que estamos haciendo, un ambiente muy tranquilo, muy guay. Hemos venido desde Mallorca para... Uh, bueno, estamos viendo marihuanas en su mayoría y las que están cultivadas aquí en las islas tienen bastantes hongos, la verdad, porque con la humedad que hay es bastante difícil controlar el proceso. Les vemos también, aparte de la presencia de hongos, que están cortadas antes de tiempo, entonces no están maduras y, y las glándulas que es lo que vemos en el microscopio pues no están del color ámbar que deberían, están más transparentes. Y bueno, en eso estamos, dando información sobre lo, el consumo de cannabis. desde Mallorca, es la tercera vez que venimos a este evento, a esta copa, y nada, y apoyar a la copa de la isla vecina y a ver si intentamos uh, agrandar un poquito el palmarés que, que tenemos. Soy Jessica, representante de Atami y las Baleares, y pasando un día maravilloso en Biomenor Cannabis, tercera edición, y os invito a que vengáis a las próximas ediciones, porque merece la pena. Somos Grassroots California, E.W.I.S. Mapuche Sound en la casa. Primera vez que venimos aquí a Menorca, Bio Menor Cannabis. La verdad estamos sorprendidos, un ambiente increíble, en la naturaleza, rodeados de cactus, de buena gente, buenos humos, buena música al aire libre, fumando mucho. Estamos haciendo una extracción de rosin, de la técnica rosin que. ...se basa en calor y presión... ...y con las mallas de 16 migras a 120... ...entonces levantamos el gato... ...y una vez he finalizado el proceso... ...se saca de la prensa... ...obteniendo el resultado final... ...con nuestra preciada resina. Eh, nos han invitado a Catfac a dar una charla eh, sobre activismo... ...y a explicar un poco cómo ha sido el proceso de la ley en Cataluña... ...y un poco a explicar también todo el tema de la suspensión... ...muy, muy a nuestro pesar... ...y a la vez también explicar un poco cuál está siendo... ...la tendencia más internacional eh, en, en, en relación con el antiprohibicionismo... Y, ...y un poco traer un nuevo mensaje del mundo... Para, para un poco a ver si podemos tender puentes para que fructifique una regulación integral en España y en el Estado y que po todos podamos llevarnos bien. Nos vemos aquí en Menorca, en la vía Menorcanabis número 4, con más y mejor. Ahora, sesión de servidor ¡Chao! Atención, tribu. ¿Qué os parecería conseguir gratis dos packs de semillas de la nueva variedad Eleven Roses de Delicious Seeds? Sí, sí, como lo oyes, desde Marihuana Televisión queremos premiar vuestra fidelidad con este regalazo. Para conseguirlas solo tienes que visitar nuestra web marihuanatelevisión.tv, pinchar sobre el banner o acceder a la sección de concursos y seguir unos pasos muy sencillos. Primero te registras y a continuación entra el panel de acciones, cuantas más acciones completes en el panel más puntos consigues y más posibilidades tendrás para llevarte el premio. Así de fácil. Puedes participar desde ahora mismo, pero recuerda que el plazo finaliza el 30 de noviembre y los ganadores se publicarán en la web de Marihuana Televisión. No perdáis ni un minuto y avisad a todos vuestros amigos. El premio vale mucho la pena, nada menos que dos packs de 5 semillas de Eleven Roses, la nueva variedad del prestigioso banco de semillas Delicious Seeds. ¡Mucha suerte a todos y todas! Terminamos por hoy. Recordaros que ya está publicado el nuevo Marihuana News, el 65, con los mejores consejos de cultivo y la última hora del activismo y la cultura canábica. Nosotros volvemos la semana que viene aquí en Marihuana Now de Marihuana Televisión. Como siempre, dadle al me gusta y compartirnos. Besitos.